¿Vale realmente la pena el programa de RAU? ¿Funciona realmente? Si buscas más información sobre el programa RAU, el curso de inglés de calendars, estás en el lugar adecuado. El programa RAU es un curso completamente diferente a todos los demás cursos, escuelas o programas que existen en el mercado. El curso RAU es mucho más interesante que las escuelas de inglés tradicionales, en las que se dedica mucho más tiempo a aprender la gramática antes de entender y hablar realmente el idioma. Porque el curso no se centra en presentar el inglés de forma simplista, sino con un enfoque de neuroaprendizaje, con ejercicios fáciles de hacer y un método paso a paso. Un curso completo con acceso de por vida para que puedas ir a tu propio ritmo y horario. Además de todo lo aprendido en el curso de RAU inglés, tendrás acceso a un completo paquete de herramientas. Aprenderás a utilizar herramientas que hacen todo el trabajo por ti, sin importar tu edad o experiencia previa. También tendrás acceso a un paquete con más de 1300 frases. Estas frases cubren el 99% de todo el inglés que utilizan los hablantes nativos a diario. Si quieres dominar el inglés rápidamente, empieza a utilizarlos ahora. Acceso a la comunidad privada de la familia del RAU con estudiantes de todo el mundo y sesiones de entrenamiento en grupo en directo. Un curso completo que al final del programa recibirá un certificado. Al asegurar su plaza hoy, Tendrá acceso a bonificaciones exclusivas. Técnicas secretas para no equivocarse en las entrevistas de trabajo, para no suspender nunca los exámenes TOUFLI y elSI para no equivocarse al solicitar el visado. Viajes de intercambio de idiomas, matrículas universitarias o pagos mensuales. Niveles adicionales de inglés, clases con profesores particulares. Otras reservas de cursos, pagos mensuales de la aplicación móvil. Diccionarios o libros de gramática, incluso ahorrarás en gasolina y aparcamiento. Ya hay miles de estudiantes satisfechos en todo el mundo. Recibirás un seguimiento y apoyo de por vida. Al asegurar su plaza en el curso de Rao tiene una garantía de 14 días. Un programa completamente libre de riesgos, si no está satisfecho con el programa y no ha accedido a más del 40% del contenido del programa, le devolveremos su dinero. Garantiza tu plaza ahora mismo visitando el sitio web oficial. Enlace en la descripción del vídeo y arreglado en el primer comentario.